Bueno, buenos, días. buenos eh, días. Bienvenidos y bienvenidas a la primera mesa redonda organizada por la Delegación de Alumnos de la UPV, que esta vez será sobre salud mental. Y lo vamos a estrenar con, con la salud mental porque bueno, creemos que es un tema que lleva en segundo plano ya mucho tiempo y que creo que va siendo hora de hablar de esto. Así que bueno, hablemos sobre salud mental. Muchas gracias y <risa> encantado de estar aquí y contéis conmigo. Y, y bueno, pues, también, claro. Es un placer, muchísimas gracias Bueno, recordar a los espectadores que podéis poner vuestras preguntas por el chat en caso de que de las que vayamos haciendo tengáis alguna duda o lo que sea y seguro que estarán encantados de responderlas Para empezar, eh, quería presentar en esta primera mesa a Pau Palau que es un psicólogo de la UPV, que es un proyecto que se ha iniciado recientemente y a Eva garcés que es la duda en psicología y a la vez presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia Así que, Pau, preséntate si quieres un poco bueno, eh, este año ha empezado el Servicio de Atención Psicológica para, para Estudiantes, en la UPV. Yo dirijo ese servicio como, como principal director, aunque hay otra, otra psicóloga también, eh, que estamos haciendo precisamente atención psicológica para estudiantes. Eh, es un servicio nuevo, como dices, hemos empezado en, en marzo, acabará en junio, acabará en junio esta fase experimental y luego todavía está por definir cómo continuará el año que viene, pero pero estará prácticamente, prácticamente seguro. Soy psicólogo, tengo una clínica de psicología, además de esto, en la que bueno, ya tengo una trayectoria ahí de, de psicología y psicoterapia, además de, de otras cosas, y la verdad es que muy contento de haber empezado este proyecto tanto por mi trayectoria profesional como por la ayuda, y la, la ayuda necesaria, o la... Que, que era, ¿no? que tenía el, un servicio como este en, uh -huh. en, la, en el Politécnico y en, y en otras universidades, que algunas ya lo han empezado y otras sin duda tendrán que empezarlo. Totalmente, muy importante y ver, damos gracias tanto a vuestro gabinete como a la UPV y tanto a la, a la gente que trabaja de la edad en esto en bueno en incluir este servicio, que es muy importante. Estupendo, hablaremos de ello. <risa> bueno, pues yo soy psicóloga, como bien has comentado, además soy estudiante del Máster de Psicología de la Educación y el Máster de Profesorado, y, y bueno, yo creo que la clave está en lo que has comentado, que además de ser psicóloga, soy también la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia y al final, pues por, por esa pasión por la psicología, siempre he intentado que en materia de representación estudiantil, pues eh, se hablase, como bien has dicho, de la salud mental y de lo importante que es en el ámbito de, de la política universitaria, el, el poner la atención y el foco en ello. Así es que nada, darte las gracias y, y deseando comenzar. Bueno, pues vamos a empezar un poco con la primera pregunta y la primera pregunta es... ¿A qué creéis que se debe este auge de tratar y, y hablar un poco sobre la salud mental? ¿Pensáis que es una moda que puede ser que se haya este auge por el tema de la pandemia o creéis que ha venido para quedarse y ya al fin asentar unas bases sólidas sobre el tema de la salud mental? Pues yo en mi caso creo que, que el motivo principal por el cual está en este auge sobre todo fue a raíz de la pandemia. ¿no? Cuando llega el COVID nos damos cuenta todos de que los problemas de salud mental que esas emociones que a veces no sabemos gestionar, esa sensación de incertidumbre, es algo que nos afecta a todos y que no afecta solamente a unos pocos, que no es que estés loco por lo que tienes que ir al psicólogo, ¿no? y que al final pues es normal que a veces nos sintamos completamente sobrepasados y que necesitamos pedir ayuda. Entonces, en ese sentido, creo que, que fue el foco eh, de la pandemia, yo siempre lo digo, que salvando las distancias y, y entendiendo la frase... Eh, el COVID trajo eso positivo, ¿no? el, el poder centrarnos en, en lo importante que somos nosotros, en lo importante que es mirarnos y cuidarnos en materia de salud mental. Yo quiero pensar que no es una moda, que ha venido para quedarse, porque además ha venido pisando fuerte, ha venido... ...diciendo que está aquí para quedarse porque es muy importante que le prestemos atención... ...pero también es verdad que, que siempre está ese miedo, yo creo que como profesionales de la salud mental... ...que venimos también de una trayectoria en la que no se le ha prestado la suficiente atención a la salud mental... pues ...yo creo que siempre vamos qué? a tener ese miedo de que, que, que sea entiendo? una moda y de que cuando llegue otro tema... ...que, que sea igual, eh, más fácil de, de difundir o que sea más atractivo, pues que pongamos o, o releguemos un segundo plano a la salud mental pero yo creo que proyectos como este pues hacen que, que sigamos hablando de salud mental y que, y que se quede. Estoy de acuerdo en, en bastantes cosas, en, en casi todas las que, las que ha dicho en todo caso. Eh, bueno, hay un salto generacional, un cambio generacional en, en todo esto, en la que, bueno, esto es una reivindicación clásica de, de los psicólogos y, y las psicólogas, el hecho de que, hubiese que atender este tipo de salud como salud mental, como, como salud general, la salud mental como salud general. Uh -huh. Piensa que hace bastante tiempo la, el concepto de, de salud partía de la idea de la ausencia de enfermedad. La ausencia de enfermedad implica que como mucho es o estás mal uh -huh. o dejas de estar mal. Esa es la ausencia de enfermedad que en un momento de, esa, de ese dejar de estar mal era entendido como estar bien. ¿no? Eso parte, pues, de un enfoque un poco reduccionista y de la medicina clásica, de la medicina clásica donde es fácil en ver un malestar cuando ves, digamos, simplificando mucho, una pierna rota, ¿no? Sí. Luego, y cómo ves a veces el malestar en la, en la psique, ¿no? Cómo lo ves, sí. es mucho más difícil y es mucho más reciente. Entonces, incorporar eh, dentro del concepto de salud, la salud mental, es mucho más reciente e incluso hay una idea de que, de que deberías de poder solo o de que deberías de poder sola como que no como, no, como no veo la enfermedad, como no veo tu pierna rota, es ese sufrimiento que tú tienes, yo no lo tengo, no lo entiendo. ¿no? Sí. Hay una, una frase que a mí me pareció demoledora en la, en la película del Joker, esta que, uh -huh. que, que dice lo, como que lo más difícil de una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieses y eso es porque no se comprende. Si no se comprende, no se comprende que, que tratar la salud mental sea necesario. Digo lo del, salto, lo del salto generacional precisamente porque, en, bueno, pues los años anteriores a mí, las generaciones anteriores a mí, que os saco también a vosotras algunos años, uh -huh. eh, precisamente entendían eso, como tú, esto te lo tienes que resolver. ¿vale? Y ahora hay cada vez una sensibilidad mayor a eso, una sensibilidad mayor a que, a que la salud sea también salud mental, eh, y que la salud mental no tienes por qué ser capaz, y de hecho no tienes por qué intentarlo solo por tu cuenta, sí. sino que precisamente la normalización de, de esto es algo que, que está viéndose, que está hablándose de, y que hablarse de hace que sea más fácil. Sí. Con lo cual creo que es como una tendencia, eh, como una tendencia que... Sí, estoy súper de acuerdo con el tema de la pandemia como catalizador final, como la mm. gotita esa ha colmado el, el vaso, pero ya venía. Ya venía y ya se reivindicaba mucho. ¿Qué se quedará? Eh, estoy seguro. Estoy seguro por una cosa. La gente que va a terapia, le es fácil volver a terapia. Mm. Tengo un montón de gente que han venido en, eh, a terapia alguna vez en su vida, han resuelto su problema y han dejado de venir y cuando un año después, dos años después, tres años después han tenido un problema o una duda, ni siquiera como un problema eh, han, ido, han vuelto. Vamos a hablar de esto. Mm. Y entonces es, si te acercas a ese campo, te es fácil volver, porque ves la facilidad con la que puedes anticiparte o resolver algunos problemas. Entonces, no sé si desde las instituciones, eh, y no me refiero a la UNI, pero, por ejemplo, últimamente se está hablando en, en, el, en el Congreso, por ejemplo, se está hablando de estas cosas y tal, no sé si desde las instituciones será tan visible como está siendo ahora, pero cuanta más gente se acerque y más gente naturalice o normalice eh, el asistir, más fácil es volver y más se extenderá. Entonces, no creo que se quede como una moda, sino... Esa, bueno, sí, que al final es la, la sí. facilidad con la que con la que se extiende de, de unos a otros, ¿no? Un poco mm. eso es mi... Sí, sí so totalmente de acuerdo de que, bueno, la pandemia aunque haya sido y haya significado lo que ha significado para pues para el mundo entero creo que, bueno, al menos tiene una parte buena que ha sido esta y totalmente de acuerdo con el tema de que debe ser reconocido y hay que darse cuenta de que es realmente importante ir al psicólogo y también creo que ya no solo en momentos puntuales en los que, no sé si de acuerdo conmigo, sino momentos puntuales en los que tengas algún problema, sino también como a modo de seguimiento. Pues lo que ha dicho que hay gente que vuelve para ver, oye, pues que me gustaría hablar de esto porque aunque no esté mal o aunque no tenga ningún problema o aunque tal, sí que creo que sería importante hablar de esto a modo de seguimiento, del mismo modo que vamos al médico a hacer, algo, a hacer cualquier revisión para ver si hay algo mal, pues al psicólogo yo creo que también. Bueno, pues si os parece vamos a pasar con la siguiente pregunta, que es que ¿cuál creéis que es el principal motivo ...que perjudica la salud mental del, del estudiantado? ¿Cuál es el primer motivo? <risa> <risa> eh, bueno, debemos de partir de la idea... ...de que el estudiantado es un colectivo... ...absolutamente heterogéneo... Uh -huh. ...quiero decir... Eh, la, ...relativamente homogéneo en temas de edad... ...relativamente... Uh -huh. ...pero solo relativamente... Uh -huh. ...y después hay, mira... La mayoría de problemas, si me ciño al SAPE, al Servicio de Atención Psicológica para Estudiantes, que, que bueno, pues podría ir un poco a la respuesta por ahí, es verdad que, que problemas de, de autoexigencia, eh, de ansiedad anticipatoria tipo exámenes, de, de no saber gestionar principalmente la ansiedad que, que puede venir de temas de sobrecarga y cosas así, sería lo primero. Ahora, eso viene de eh, ser estudiante o viene de otras causas que también están ahí, porque hay una etiología que no podemos olvidar, que tiene que ver con, con cómo alguien ha aprendido a gestionar la ansiedad en su vida hasta que ha llegado aquí, sí. cómo, cómo se le ha exigido en su familia o no, sí. cómo se le ha reforzado el logro o no, cómo ha tenido que demostrar o no ha tenido que demostrar. Entonces, eh, sí que hay una casuística muy centrada en el tema de, de la ansiedad, del rendimiento y de la autoexigencia, no podría decir que la, que la etiología viene derivada solo del hecho de estar en la universidad. Es, es un tema muy complejo en ese punto de vista, ¿no? demasiadas variables como para simplificarlo en, una, en un enfoque. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Yo me estoy de acuerdo, eh, de hecho, ahora, que okay, con el paso de los años, cada vez esa edad incluso es más heterogénea, es decir, ¿Sí? hasta hace... Eh, unos años, pues estaba claro cuál era la edad, ¿no? Terminabas eh, el instituto y si querías ir a la universidad, pues entrabas con 18 años y con 20 y poco estabas saliendo, ¿no? Entonces hablábamos de, de una franja de edad que era muy concreta y que tenían también unos problemas pues propios de la edad y muy concretos. Ahora sí es verdad que cada vez eh, personas de una edad superior a esos 25 años o esos 18 a 25, entran a la universidad para seguir formándose o para incluso empezar a formarse, ¿no? Entonces sí es verdad que, que como comentaba Pau, la casuística y las problemáticas o, o las dudas que pueden tener los estudiantes pues van a ser muy amplias eh, yo sí creo que al final el colectivo de la que entra en la universidad los estudiantes que entran en la universidad son un colectivo por su propiedad también muy vulnerable están en pleno proceso de cambio es un, un periodo que se caracteriza mucho por la incertidumbre ya como como estudiante, yo recuerdo cuando entro en la universidad con 18 años que me piden casi que, que decía cómo va a ser el resto de mi vida, ¿no? Yo, sin saber ni quién soy ni quién quiero ser, me dicen firma aquí y, y elige lo que quieres ser por el resto de tu sí. vida. Y tuve suerte porque elegí la psicología y dije, vale, esto y es lo que me gustó, gusta. ¿no? <risas> claro, pero exacto, yo la elegí y luego me gustó porque yo entré también con muchísimas dudas y preguntándome realmente quiero ser esto el resto de mi vida. Es que el resto de mi vida es mucho tiempo que por supuesto luego puedes cambiar, pero claro, ya cuando entras, entras en una dinámica y luego casi que, que por inercia terminas. Entonces, claro, es un colectivo muy vulnerable en ese sentido porque se suman eh, pues todo esa, ese momento de tener que decidir tu futuro, pero también se suma que estás mm, conociendo los primeros amores, que estás relacionándote por primera vez con personas adultas, que ya no son esas relaciones de niños que tenías en el mm. colegio en el instituto, y que también tienes que aprender a gestionar esas emociones propias de... De, de esa relación ¿no? social mm. y además pues si tienes que conciliarlo con, con el trabajo, con cuidar a, a algún miembro de tu familia o cualquier otra responsabilidad, pues, pues las cosas se complican. ¿no? Yo creo que, que la esencia partía eh, de eso que comentabas, de, de cómo te han educado, de, de esa educación, sobre todo en materia de, educación, de gestión emocional, que has tenido durante toda tu vida, mm. porque en función de... De ese apego, de, de esa forma de relacionarte, de ese saber expresar cómo te sientes, pues también esas dificultades, esas problemáticas que tengas en, en el entorno de la universidad, vas a poder canalizarlas de una, forma, de una forma diferente. Yo como representante de estudiantes, pues al final me encuentro con, con esos estudiantes que vienen a, a pedirnos consulta, ¿no? tú le lo, lo sabrás, de, de esas dudas, de esos miedos de, de no saber qué hacer. Y ahí es donde también los, los servicios de asistencia psicopedagógica tienen un papel muy importante. Porque claro, hay tantas eh, variables que están influyendo en ese estar bien, eh, en ese no estar mal, ¿no? Y, y el entender que incluso cuando estamos mal es normal y no pasa nada, y de ahí también se puede aprender y se puede mejorar, que hay muchas cosas en, encima de la mesa y, y es muy difícil también poder, poder abarcarlas todas. Mm. Hay una cosa interes, interesantísima sí, sí. que hay que retomar un poco desde ahí, la incertidumbre. No nos olvidemos de que los estudiantes no son los estudiantes de grado, solo. ¿Sí? Los doctorandos están <ríe> hasta aquí. Sí, sí. sí. Hasta, no sé si ese gesto era como de muertos, ¿no? No era de, de a tope, ¿no? Hasta aquí, no lo sé. <ríe> eh, y esos son un poco más mayores, la mayoría. Incluso sí. muchos ni siquiera lo hacen en la trayectoria normal, sino que igual lo se... Y ahí esa incertidumbre. Eh, hay una cosa que, que me he encontrado mucho en terapia, eh, tanto en el Sape como en mi consulta, eh, gente frustrada por, lo hicieron todo y no le dieron lo que le prometieron. <ríe> no solo la incertidumbre, sino la frustración de encontrarse con, he sido súper buen estudiante, he sacado súper buenas no. notas, he hecho todo lo que me han dicho, pum, no hay espacio para ti en el mercado laboral. Entonces, eso quizá en el grado no se note tanto, pero después uh -huh. de los másters y después de los doctorados, hay mucha gente eh, fastidiada por, el, por, la, por cómo se desarrolla su oportunidad en este país. ¿no? Uh -huh. Y <ríe> la incertidumbre, sin duda, es una de las peores cosas que, que le pueden pasar por la mente a una persona. Uh -huh. porque, porque la mente es libre, porque la mente imagina y porque la mente se pone en lo peor Siempre. que para que te descuidas cuando, cuando esos Plazos de incertidumbre se, se alargan. Mm. O sea, sí, sí, lo has, lo has nombrado muy acertadamente. Para, mm. lo, lo comparto. Sí, estoy de acuerdo con que. Bueno, pues cada persona pues, tiene sus circunstancias y ha gestionado su vida pues, a su manera y llega a cierto punto. Pero. Y sobre todo la incertidumbre, porque, claro, llegas a la universidad y no sabes ni por dónde te da el aire, no sabes. Elegimos el que de, demasiado pronto. Elegis, elegimos demasiado pronto. <risa> cada vez sí. antes lo, lo nombraba sí. ella, sí, es verdad y también era una pregunta en plan ¿creéis que la, por ejemplo el tema de la carga lectiva eh, cómo se desarrollan las clases eh, la conciliación con la vida misma, ya no solo sobre todo que la representación no hay que esto ya lo sabemos, sino ya con la vida cotidiana, ¿creéis que eso puede ser algo que afecte al tema de la salud mental? porque vemos a estudiantes que están realmente frustrados porque no llegan, eh, lo único que hacen es estudiar y creo que yo creo que este tipo de cosas, no sé si veis algo más que también pueda afectar, pues eh, les preocupa. Yo creo que, que claro que afecta, o sea, mm. al final eh, nos afecta todo y, y es ese intentar gestionar la vida con, con lo complicada que es, lo que también pues, nos satura y no sabemos muy bien cómo llevarlo. La universidad y, y el vivir la universidad es muy complicado. Y es, es muy difícil por varios motivos. Uno, por, por eso comentamos que llegamos casi creándonos todavía, eh, muy pequeñitos, y, sin saber este entorno nuevo. Lo único que conocemos es lo que hemos visto en las películas y, y esos campus americanos donde todo es maravilloso y llegas aquí y dices, esto no es lo que me prometieron, ¿no? esto no era lo que yo estaba buscando. Y, y claro, pues es, al final adaptarte a, a un cambio nuevo, a unas personas nuevas, a una vida nueva seguir desarrollándote tú, y además que la universidad, eh, hay muchas cosas que tampoco ayuda, a el cómo está estructurada la universidad no ayuda tampoco a facilitar que, que esa gestión emocional, esa salud mental, pues también sea, se adapte ¿no? y, se, y, y aprenda a convivir con ese entorno. Eh, la conciliación es algo que los representantes estudiantiles defendemos muchísimo y, y peleamos muchísimo porque entendemos que es algo esencial y base para todo. En, en el Consejo Estudiantil Estudiantes de la Universidad de Murcia celebramos hace no mucho unas jornadas de salud donde distintos expertos de todos los ámbitos de la salud nos explicaban eh, cómo hacer que nuestra vida fuese mejor en todos los sentidos. ¿no? Hablaban de la importancia de, de expresar las emociones, hablaban de la importancia de cinco comidas diarias, de cinco comidas que además fuesen nutritivas, de dormir ocho horas. Y claro, yo terminaba esa charla y llegaba casi y decía, dormir ocho horas... Un día normal, Como tranquilo, puedo llegar a casa a las once y media y ponerme entonces a trabajar y a sacar cosas de la universidad que antes no me han dado tiempo. Ya dormir ocho horas es, es imposible. Cinco comidas. Pues, en la rutina en la que vivimos de levantarte a las siete de la mañana y corriendo porque has dormido poco y estás cansado y tienes cinco horas de clase... Y luego come rápido porque sigues con clases. Si a eso le sumas que tienes que trabajar, que tienes, que, tienes representación estudiantil que, que quita muchísimo tiempo y que necesita mucho tiempo para poder realizar algo positivo, pues al final yo se lo comentaba a mi equipo que, que comer saludable es un privilegio que dirías que no me puedo permitir. Porque tengo cinco minutos para comer, como algo rápido porque no le puedo quitar tiempo a las clases o no le mm. puedo quitar tiempo a una reunión que tengo. O a una porque es algo que me apetece que también me alegra y, y me da vida también y, y es algo que no le quiero quitar tiempo y al final tengo que elegir qué prefiero no ¿Qué, qué prefiero asistir a clases aunque tenga que comer más rápido voy a clase pero entonces no me da tiempo hacer hacer prácticas mm. Entonces, claro, se complica mucho y en ese sentido la conciliación es algo esencial, ¿no? Entender que la universidad es mucho más que ir a las aulas, uh -huh. que la universidad es esto, que la universidad es eh, relacionarte con, con tus compañeros, pues algo que es, se tiene que entender y crear también herramientas para que los estudiantes puedan también vivir esa universidad. Uh -huh. Yo creo que ahí además hay un, hay un tema de ritmo, de adaptarse al ritmo, eh, Elegimos muy pronto, elegimos muy pronto, eh, de repente ya estamos metidos en un, en un proceso, ¿no? en una estructura, en una estructura que además como que, que nos viene muy dada, y a eso me refiero con el ritmo, es de tienes que, tiene, además los tener que en psicología no. son malísimos, y aquí es un tienes que eh, aprobar en estos años, eh, hacer lo otro aquí, hacer lo otro allá, hacer lo otro allá, y luego, y además con lo que os decía antes, ¿no? de que mm. luego además, a lo mejor no, tienes, no encuentras esa continuidad. Y a veces, es, a veces por no decir muchas veces, eh, las personas quizá no estamos diseñadas para vivir en ese ritmo, ¿no? para vivir en ese ritmo de exigencia constante, no de la uni, ¿eh? mm. de la vida, no, de, sí, sí. de la vida como de y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, que en realidad lo has decidido tú. Y ese es el gran problema. ¿Estás viviendo la vida que, que quieres vivir? o estás viendo la vida que alguien o algo espera que hagas sí. y ahí ex existe mucha disonancia. Entre sí. realmente esto, por, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿no? <risa> ¿Por qué estoy haciendo ahora esto? Porque si no lo hago, luego no trabajaré o, o, luego no, o tal, y encima a veces luego tampoco lo encuentras, ¿no? sí. el, el añadido. Entonces, ¿qué ritmo estás viviendo? ¿Qué decisiones? ¿Qué control? tienes sobre mm. tu vida, ¿no? Porque pasaría algo si en lugar de acabar la carrera en cuatro años, más máster o, bueno, depende de cada una mm. y tal eh, lo alternases con parar un año y hacer un sabático o, o, o, o coger menos asignaturas y, y hacer otra cosa o, ¿no? Y como ¿quién decide el ritmo? Lo decides tú mm -hmm. Si tú no decides el ritmo sobre tu vida lo pasarás mal porque si estás donde no quieres estar o no sabes dónde estás, lo pasarás mal. Yo lo digo muchas veces en terapia. La mejor manera o una de las mejores maneras de ser feliz es tomar decisiones. Si tú tomas decisiones sobre tu vida, lo que aciertes será un logro tuyo. Y lo que no aciertes podrás replantearlo cómo buscarlo o si abandonarlo. En el momento en que la decisión no es tuya, si la consigues, le pertenece a otro al sistema que ha decidido, a tu padre uh -huh. que te ha la carrera o a tu novia que te ha elegido el color del coche. Eh, pero con fracases es que no eras lo suficientemente bueno o buena. Uh -huh. Entonces, el tema de, de quién ha decidido qué estás haciendo en tu trayectoria es, es determinante a la hora de cómo experimentes eso, o puede serlo. Y aquí hay mucho de eso. Hay mucho de por qué estás haciendo una carrera, por qué estás haciendo un doctorado. Hay mucha gente que hace un doctorado que que todavía es como un paso más muy, muy exigente sí. y que en realidad no sabe por qué lo está haciendo. Es como lo que se espera que hagas cuando acabas esa carrera. Ya, pues lo vas a usar. Porque si no lo vas a usar, estás pringado, pringada, cuatro años o cinco años o, o con suerte dos o tres. Y, y luego, ¿para qué? ¿No? Entonces es como... Como saber exactamente tomar decisiones, decisiones que estén basadas en mis valores, en mis... Claro, pero ¿cómo eliges eso a los 12, a los 13, a los 14 años? Y claro. luego llegas a los 20 mantienes. y pico y dices, es que lo he hecho mal. Sí. cuando abandono? ¿no? cuando claro. cambio? cuando decido que las cosas tienen que ser de otra manera? Entonces, mm. no creo que sea... En la UNIL se puede experimentar porque es el momento de ese de hacerse adulto, es el momento mm. de ese de precisamente en el que se nos exigen las decisiones, porque es cuando haces adultos tomar tus propias decisiones, es uh -huh. encauzar tu vida, ¿no? Pero vienes de, una, ¿no? de un, de un uh -huh. seguimiento de, de decisiones y de un momento después que como que ya se espera que hagas, pero ya se espera porque yo no decido, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir a, ir a una isla, ¿no? Sí, parece que haces un poco las cosas por inercia. Sí. Y entonces esas inercias son peligrosas, uh -huh. son peligrosas porque, porque no son... No, no vas a obtener el logro que es muy reforzador y, mm. sin embargo, sí, quizás los fracasos, ¿no? Ahí, ahí hay un, un punto de debate bastante interesante y, y de análisis bastante interesante a la hora de observar la, por qué están mal los estudiantes o mm. por qué hay cosas que no le van bien, vaya. Claro, sí, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, el tema de que pues, se toman las decisiones muy rápido y muchas veces sin pensar, en plan, bueno... Ya todo el colegio y el instituto está orientado a que vayas a la universidad. Claro, y si luego te das cuenta de que uh -huh. eso no te gusta y llevas cuatro o cinco años haciéndolo, ¿cómo renuncias a eso? <risa> si También, ya, sí, porque sí. claro, si con 30 años no has acabado una carrera, eres un perdedor. Uh -huh. <risa> que además siempre eh, se vende en las universidades como si vas a, vas a estudiar lo que te gusta, te va a encantar todo, si vas a, por un ámbito de conocimiento, por ejemplo, psicología, sí. te va a encantar, te vas a enamorar, pues hay que entender... También no vender humo, también hay asignaturas que no te gustarán, habrán años difíciles y, y, y temas que no te van a, a gustar y que también habría que concienciar sobre que no pasa nada por si te dejas un año sabático, Eso es. por si te dejas la carrera. Salirte de las expectativas cambias de, otros, de... salirse de las expectativas mm. de otros y establecer tus propias expectativas... ...es fundamental en, el, sí. en ese cambio de poder, de poder estar bien... ...y eso implica a veces eso... Uh -huh. ...si me salgo de la expectativa... ...si uh -huh. un año no hago algo que se supone... ...y en lugar de acabar este año... ...realmente no pasa nada... ...si, uh -huh. si, si la cosa es que cuando te pongas a hacer algo... Sí, ...lo hagas quieres. eso... Lo aproveches. ...porque quieres... ...eso es, porque quieres... ...y entonces lo aproveches... sí sí uh -huh. ...hay que quitar ese estigma de que cambiarse de carrera... ...dejar la carrera es malo... Uh -huh. ...entonces eh, es muy importante... Uh -huh. ...bueno pues si os parece también... ...pasamos a la siguiente pregunta va enlazado a, a lo que estábamos hablando, es que si pensáis que un estudiante de verdad disfruta de la universidad, porque sí que es verdad que bueno pues hay temas de vida universitaria que pueden ayudarte un poco más, temas de representación, que bueno, yo, yo pues estamos profundamente enamorados de la representación, entonces lo disfrutamos por esa parte, eh, pero la pregunta es esa, ¿realmente disfrutamos por estar en la universidad o toda esta incertidumbre, Toda esta tensión, todo este tengo que ir a este ritmo, tengo que sacarme la carrera en cuatro años, tengo que hacer un máster tal. ¿Creéis que con todo esto lo disfrutamos los estudiantes? Eh, si parece, empieza de baja, sí, sí, le voy a dar porque ella está ahora más cerca de lo que es la comunidad <risa> y de la edad universitaria y luego yo daré mi visión. ¿Si os parece? Eh, <risa> yo he disfrutado. Yo ahora que ya he terminado el grado y entonces estoy casi terminando el máster, yo puedo decir que yo sí he disfrutado de la universidad si sí es verdad que yo también he pasado meses y años muy malos de decir... Si, ahora me volví, si yo ahora volviese a tener 18 años y tuviese que elegir, volvería a elegir esto. Mm. Pero es por lo que hablábamos antes. La universidad tiene muchas cosas bonitas. Uh -huh. y, y tiene muchas cosas bonitas porque conoces gente maravillosa, porque te desarrollas, porque descubres quién quieres ser. Yo he descubierto quién quiero ser y quién soy en la universidad y gracias a vivir todo lo que he vivido en la universidad. Pero si sí es verdad que yo hay cosas de la universidad que no he disfrutado mm. y entendiendo que, que una parte esencial y una parte crucial de la universidad es esa parte académica de, de aprender, eh, esos conocimientos más enfocados a ese área temática que, que has seleccionado, yo hay muchas veces que yo no he disfrutado de ir a clase que, y yo tengo muchos compañeros que no disfrutaban de ir a clase y que decían, bueno, pues mm, me salto esta clase y, y ya me miraré los apuntes después. ¿En qué momento llegamos a decir ya me miraré los apuntes después porque me sirve lo mismo mirarme el PowerPoint en casa que estar escuchando al experto y a la persona que sabe, en mi caso de psicología, en el aula. Cuando tendría que ser todo lo contrario, cuando tendrías que disfrutar de, de ir a clase y de ese aprender del maestro y de la persona que, que lleva pues toda su vida aprendiendo de, de esa temática, ¿no? Entonces, claro, eso a veces también mmm, empaña un poco lo bonito que tiene la universidad, porque al final, pues esa es la parte central, tú entras a la universidad y hay muchos efectos colaterales que son muy bonitos, pero al final eliges una carrera para formarte en esa carrera y para luego ser un profesional en, en esa temática. Eh, entonces, claro, que no disfrutes de esa parte que es esencial, para mí es muy preocupante. ¿no? Yo hay una pregunta que, que siempre planteaba en clase, cada vez que en materia de psicología o ahora en psicología de la educación, que, que dicen, decían los profesores, eh, es que claro, se sabe que, que este tipo de docencia o este tipo de, de enfoques no funciona. Y yo decía, vale, si sabemos que no funciona, ¿por qué lo estamos utilizando? ¿Por qué no cambiamos o por qué no actuamos? Entonces, claro, eh, la respuesta era, claro, es que es muy difícil. A ver, claro, todo es difícil, pero es que alguien tiene que ser lo suficientemente valiente de dar ese primer paso, ¿no? de decir que, que no pasa nada por hablar de salud mental, que, que hablar de salud mental es algo bueno... Que si hay que cambiar eh, el enfoque de cómo conocíamos la docencia hasta ahora, pues hay que cambiarlo y hay que arriesgarse, pero claro, es difícil ¿no? y nos da miedo porque los cambios dan miedo siempre. Entonces, eh, lo dicho, yo quiero pensar que sí disfrutamos de la universidad, que, que esa frase de la universidad son los mejores años de tu vida es una realidad y es algo que, que vivimos los estudiantes. Pero claro, cuando luego, en este caso como representante de estudiantes, recibes esa información de estudiantes que lo pasan tan mal, que en las convocatorias de exámenes eh, hay tantos nervios, y tanta angustia, hay tanta lo decía yo antes de, de empezar la, la mesa, decía, tengo nervios que me estoy sintiendo como cuando estaba en los exámenes, sí. que son esos nervios, en este caso eran bonitos, pero en los exámenes eran nervios que a mí me bloqueaban por completo, ¿no? que, que me hacían replantearme si era lo suficientemente válida, si realmente era aquí donde tenía que estar, si iba a ser buena psicóloga en el futuro y claro al final eso pues empaña toda esa vida universitaria y eran esos meses que yo comentaba que, que yo no he disfrutado, que yo me replanteaba si era ahí donde tenía que estar realmente, pero claro es esa presión, ese tener que, que ser perfecto, ese tener que sacar las asignaturas en el cuatrimestre, ese tener que sacar... Un 10, eh, en nuestro caso, porque si no sacas un 10 ya no puedes hacer el piro no puedes hacer el máster mm. el de psicología general sanitaria, no puedes publicar las JCR y entonces no eres lo suficientemente, ¿lo suficientemente qué? Si para mí igual con sacar un 5 es más que suficiente porque he aprendido, porque he disfrutado y porque me ha dado tiempo a vivir mi vida universitaria y a disfrutar, ¿no? que es al final con lo que tendríamos que salir de la universidad, con un título, pero además pudiendo decir que volveríamos a repetir una y mil veces... Porque es bonita ¿no? vivir la sí. universidad. Estando muy de acuerdo con, sí. con todo lo que lo ella que dice, la verdad es que yo le puedo dar un, una vuelta de tuerca a, a esta idea. ¿no? La primera bueno, la primera es pensar en, otra vez en el colectivo, aquí hay 30.000 alumnos, ¿cuántos lo pasan tan mal? que eso no quiere decir que no sea importante, uh -huh. ¿no? pero como quizá punto significativo de cuántos quizá no expresan ese malestar y otros que quizá sí que expresen el bienestar y muchas veces cuando nos planteamos el tema de la salud mental, eh, es como cuando alguien viene y solo te cuenta los problemas, parece que esa persona tenga una vida que sea un desastre, ¿no? lo uh -huh. que pasa es que solo estamos viendo los problemas. ¿no? Entonces, bueno, no digo que no sea importante ni mucho menos, sino quizá eh, cuán significativo es a la hora de pensar si tanta gente lo pasa tan mal, pero bueno, uh -huh. eso por una parte, que lo dejo ahí, simplemente como reflexión. La otra parte la enfoco en el... sin entrar en el tema de cómo son los planes docentes o cómo se enfoca... Eh, lo que decía ella, ¿no? Y además es que en este país, cada cuatro años hay un plan nuevo, porque unos pues, montan lo del otro lo del, y no hay manera de hacer como un acuerdo común de, de que al final sean los estudiantes los que y las que salgan ganando, ¿no? Eso, sí. sin entrar en ese campo, que nos daría para otra mesa redonda, eh, el objetivo es pasarlo bien quiero decir pasarlo mal también es parte sí. no, en las, no en la universidad sino eh, uno de los grandes problemas que, que yo encuentro y precisamente en gente joven es eh, la falta de tolerancia a la frustración quiero decir tenemos que saber frustrarnos tenemos que saber que no todo es fácil tenemos que saber que no todo es ahora que no todo es ya, solo porque lo quiera lo tenga sí. Ya digo, que sin entrar en los planes, sin, sin entrar en temas de, de si la presión es excesiva o no es excesiva, eh, creo que precisamente la etapa universitaria es una etapa de, de potenciación de la autonomía. Y si no lo es, fracasa. Quiero ¿Sí? decir, la persona tiene que empezar a ser autónoma, a ser capaz, a darse cuenta de que es capaz, de que ¿Sí? puede conseguir cosas. Eso es una de las cosas que más refuerza la autoestima. Y eso, si no sabes tolerar la frustración... Cuando tengas problemas, abandonarás, uh -huh. porque te superarán. Si los problemas te superan, abandonas. Si abandonas, dejas de conseguir cosas. Si dejas de conseguir cosas, tu autoestima se va al garete. Entonces, que las cosas sean relativamente difíciles es importante. Uh -huh. Para que la gente aprenda a gestionar su frustración, para que la gente sepa que voy a usar una palabra que no me gusta usar, eh, sacrificarse tiene eh, cierta recompensa más allá. Porque si no, todo se queda en un cortoplacismo que está haciendo mucho daño a las generaciones jóvenes. La inmediatez, móvil, ¿no? La inmediatez, el uh -huh. móvil, la inmediatez. Lo quiero, lo tengo. No necesito esforzarme. Y lo que no tengo ya, no me vale. No me comprometo. Y no todo se consigue hoy. Uh -huh. no, comprarte una casa... Vamos otra vez a otro discurso, ¿podemos a día de comprarnos casas con los sueldos que hay? Vale, sin entrar ahí, <risa> no, pero... eh, sin entrar ahí comprarse una casa no es me compro mañana una casa, ¿Mm? necesito un plan de vida para comprarme una casa, criar a un, a un hijo o ¿Mm? yo que sé, tener un perro o un coche, yo qué sé tantas cosas ¿no? que no las puedo tener ya. Uh -huh. Y eso parte de la idea de que la gente sepa frustrarse. Sepa frustrarse quiere decir, sepa gestionar la frustración, no abandone a la mínima de cambio. Entonces, uh -huh. hay una parte en la autonomía, en el desarrollo de la autonomía y en el desarrollo de, de sentirse capaz, que tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Entonces, eh, que haya cosas difíciles en la universidad, dentro de los márgenes que serían... Uh -huh. Es, es hasta necesario eso es hasta uh -huh. importante no sin sin partir o sea sin olvidarnos de que obviamente ojalá disfrutásemos no en la universidad sino en todos los aspectos de nuestra vida y cada cosa que hagamos sea, sea sacándole algo bueno que casi todo lo tiene no o, o muchas cosas pueden tenerlo a veces hablo mm. con una <risa> globalidad exagerada mm. eh, no sé parece importante sí también. sí yo creo, también pues, comparto también ese punto de vista de que tiene que haber una especie de reto porque creo que es realmente satisfactorio pues, sacarse una carrera, no sé, uh -huh. no, no me ha pasado todavía, Eva. <risa> eh, pero um, también hay que... También el punto de Eva de que pues, hay metodologías mejores y peores la para, sí, sí, para sí, impartir la docencia. Y sí que entiendo pues, que tiene que haber una dificultad, porque al final hemos venido a la universidad a formarnos y tiene que ser nuestro objetivo, más allá de todo lo que nos puede ofrecer, aparte de eso, que son muchas cosas, sino también, pues deberíamos actualizar un poco ciertos métodos de evaluación que no acompañan, no favorecen la motivación, no favorece la competitividad también, mm. que también que creo que es importante, ya no solo claro. un reto contigo mismo, sino con una competición sana con el resto de compañeros y con el resto de estudiantes, uh -huh. pues también sería, sería positivo. En todo esto de los diseños, de los diseños, ¿no? de los diseños eh, pedagógicos y todo, es que también hay una gran dificultad, cuando te sales de la norma, Quiero decir, sí. cualquier decisión que tomes va a tener eh, una norma que, que acepte a la mayoría de la gente y, y un par de normas, o sea, un par de desviaciones más allá que va a hacer que, que haya gente que no, que no funcione bien sí. y, y es, a día de hoy, con los sistemas que tenemos eh, implantados educativos, profesionales y de trayectorias, mucha gente se queda afuera M mm. Mucha gente, una gente, si fuera otro, pues seguramente sería otra uh -huh. gente. Uh -huh. Quizá ahí la importancia precisamente de, de servicios y de cosas como que, que puedan reencauzar o atender a, esa per a esas personas, porque eh, la única manera, si no, sería hacerlo de manera casi casi individualizada, ¿no? Uh -huh. Y hay cosas que. que no puedes, no, no. claro. Claro, ¿cómo lo haces a ese nivel de, uh -huh. tan individual? Eh, entonces, bueno, pues precisamente algunos tipos de, de prestar atención, de prestar ayuda, de eh, estoy aquí Ajá. o existe esto, si no funcionas. Y, y creo que ahí pues sí queda un poco de margen a, a que esas desviaciones que se salen de la norma puedan funcionar igual. ¿no? Claro, claro, no existe el método de docencia perfecto, a, adaptado a todo el mundo, está claro, porque pues, cada persona con sus circunstancias... Sí que es verdad pues, que está tanto el gabinete psicopedagógico a modo de apoyo, uh -huh. tanto la Fundación CEDAT para temas de, de diversidad bueno, diversidad funcional o cualquier tipo de uh -huh. problema, eh, para que te ayuden un poco, pero evidentemente pues ojalá existiese el método docente perfecto. <risa> o sea muy fácil. Yo es que al final creo que, que como estudiante que acaba de vivir eso, he vivido he sea, tenido la sensación no y como joven también, fruto de esa generación también, que, que hemos vivido todo con esa inmediatez con que todo es ya y, y, y todo es eh, tan sencillo como pedirlo, eh, que claro, que he visto también eh, la vida tan compleja y tan difícil de, de gestionar dentro de esa juventud, ¿no? y he tenido que gestionar tantas cosas que cuando llegaba a la universidad, más allá de que supusiese un reto para mí, también quería que me diesen facilidades, ¿no? es decir, eh, veo muy, o sea, veo muy correcto esa parte de que también tiene que suponer un reto, tampoco tiene que ser, eh, yo además como tengo la casualidad de que mi padre es profesor en la universidad me lo dice también, ¿no? ese sentimiento de que los estudiantes muchas veces lo queréis todo de esta forma y muy sencillo y muy masticado y claro yo lo intento hacer ver que no lo queremos masticado, que no queremos que nos pongan todas las facilidades del mundo y que sea llegar y, y tener el título, pero que lo que sí queremos y lo que creemos que que, tiene, que tenemos que demandar también como estudiantes es que existan pues esas adaptaciones, ¿no? Porque lo normal es que no seamos todos iguales, mm. que somos todos tan diferentes que poner un método que funcionaba igual hace 20 años, ahora, también por ese cambio de, de la sociedad, de cómo entendemos la universidad, de cómo entendemos el mundo, pues ha cambiado también, ¿no? Y tenemos que cambiar con, con la sociedad. Y es muy importante eso, saber buscar herramientas que nos permitan adaptarlo, eh, también eso, teniendo en cuenta de que no todos vamos a ser iguales y que muy pocos van a poder responder a, a ese ritmo, ¿no? Sobre todo por lo que comentábamos antes, si hay tan pocos. Estudiantes que llevan ese ritmo y que lo llevan bien, y que lo pueden gestionar bien y que no tienen problemas y que pu pueden responder de forma óptima, igual si hay tantos que están demandando esas ayudas, que, que no están llegando, que, que necesitan segundas, terceras, cuartas, quintas convocatorias, que no terminan en cuatro años sino que terminan en seis, igual es que entonces lo normal no es terminarlo en cuatro años. Claro. hacer grado, máster, doctorado y luego trabajar. La normalidad solo es un criterio estadístico y, y la, la puedes poner aquí, la puedes poner claro. según, según lo que observes, ¿no? según no. la variable que observes, la normalidad es una u otra. Pues si queréis pasamos a la siguiente pregunta. Sí, realmente aportaciones muy interesantes, muchas gracias a los <risa> dos. Ahora vamos a, con algo realmente creo que preocupante para, a nivel personal. ¿Creéis que existe, que sigue existiendo un estigma a la hora de tomar la decisión de, de acudir a, a profesional de, de la psicología, de la salud mental y que incluso se considera a nivel de juventud que nuestros problemas no son lo suficientemente importantes como para recurrir a esto, como que se infantiliza un poco los problemas que tiene la juventud, ¿qué opinas? ¿Tú? pues que has hecho una pregunta que son muchas preguntas <risa> Ya, pues, pues, bueno. <risa> eh, Sí, a todo No, vamos a concretar eh, Antes decía lo del Joker esa idea, ¿no? Y, y, y esta película desde hace unos años, quiero decir, y, y eso está ahí. Sí, es un estigma. Eh, sí si es un estigma cada vez menor, creo, eh, lo comentamos al, al principio en cuando hablamos de si creíamos que esto había venido para quedarse y todo esto, eh, creo que cada vez es más fácil que la gente entienda que... Es que además en, en la psicología no todo es terapia, digamos, ¿no? Y de hecho no todo debería ser terapia y entonces nos ahorría, ahorraríamos mucha terapia. Si hiciésemos mucha más psicoeducación, si hiciésemos mucha más prevención, eh, a veces lo digo medio de broma, ¿no? Todo el mundo debería estudiar la carrera de psicología, <risa> Pero, aunque no fuera para, sí. para practicarla, ¿no? Pero, o al menos hacer algún taller o hacer algunas cosas. Por eso precisamente en el SAP, además de de lo que es la terapia estamos ahora planteando algunos talleres que, que tienen que ver con eso con la psicoeducación uh -huh. meto un spoiler ahí vamos a hacer <risa> ahora uno de, de diálogo interno uh -huh. que tiene mucho que ver con, con cómo te cuentas las cosas y cómo te las cuentas por tanto es cómo las vives y cómo las vives por tanto es cómo eh, generas unas emociones u otras ¿no? Y otro que tiene que ver con coaching motivacional, con, con la gestión de la motivación, que tiene mucho que ver con los logros y tiene mucho que ver con las cosas que son importantes o no para mí. Sí. Y, y por la, la dinámica de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, eh, sigue siendo un estigma eh, porque sigue entendiéndose como un signo de debilidad muchas veces sí. que no ocurre en en la medicina convencional, en la mayoría de, de problemas médicos, ¿no? Eh, cada vez menos, creo, creo que las, las generaciones actuales, y además que se esté hablando de todo esto, está ayudando mm. un montón, y, y ya os repito, que cuando la gente normalmente viene a terapia, la mayoría repiten o vuelven a acudir, porque se dan cuenta de que no es un acto de debilidad, sino todo lo contrario, una, mm. porque además, una cosa es importante, eh, los psicólogos no curamos a la gente la gente se cura y se ha de curar. Quiero decir, hay un acto de autorresponsabilidad ahí, súper importante, súper importante que no debemos olvidar. Eh, y a gran diferencia del modelo médico que tú vas y el médico te pauta y te prescribe, eh, aquí no. Sí que pautamos o sí que damos indicaciones, pero en realidad alguien mejora porque decide mejorar. Tú le estructuras el cómo y, y le das las herramientas, pero son decisiones y precisamente es ese acto de, de autorresponsabilidad, de compromiso, de autonomía, que lo decía antes en el tema de la uni, pero tan importante el tema de la autonomía eh, a nivel de salud, de saber, de saber, claro, no vas a saber de la casualidad, ¿no? pero yendo al psicólogo sí. a la psicóloga, o tanto a psicoeducación como a psicoterapia aprenderás ese tipo de cosas. Entonces, creo que está... Creo que está, últimamente, favoreciéndose mucho que pueda entenderse de otra manera. Venimos de un estigma muy largo y muy profundo, incluso del menosprecio, porque esto es un tema un poco conflictivo, hmm. pero lo voy a soltar. <risa> <Adelante>. <risa> Siempre ha sido la eterna lucha ¿no? entre, la, entre la psicología y la psiquiatría. La psiquiatría sigue el modelo médico, paciente, no. eh, entonces variable que se controla mediante pues, medicación y cosas así, ¿no? En el que tú eres un paciente, por eso en, yo lo uso para distinguir el, el concepto paciente en la clínica de, de distintas cosas, ¿no? Pero sí. en realidad en psicología se huye del concepto de paciente porque por eso que os decía de la autonomía precisamente, ¿no? Entonces eh, ese modelo médico frente a ese modelo psicológico los médicos han tenido una trayectoria mucho más larga y una trayectoria de digamos, de poder mucho más importante que los psicólogos y las uh -huh. psicólogas. Entonces, eh, ahí está ese punto de, de menosprecio, ¿no? De menosprecio uh -huh. en el, la psiquiatría sirve, la psicología no sirve. Cuando tanta evidencia posterior, ¿no?, de que la medicación sin terapia en algún momento flojea y lo único que te uh -huh. hace es... Estoy generalizando demasiado, ¿eh? Hay, hay uh -huh. sí, cosas sí. y cosas. hay muchos bueno. matices dentro sí, de eso, pero Pero, sí. Sí. pero antidepresivos sin terapia, ¿qué hacen? Convertirte en... En, en ser dependiente de los antidepresivos, mm. pero ha resuelto tus historias, no, ¿no? Y, y entonces, eh, darse cuenta de que eso, de que, de que te da, en realidad la terapia te empodera, mm. porque te da control, te da capacidad de control sobre tu vida, sobre tus decisiones. Mm. Eh, creo que cada vez más se está viendo eso, la gente se está dando cuenta de lo que es, que no es exactamente de eres un inútil y como eres un inútil vas al psicólogo o eres un loco y como eres un loco vas al psicólogo, sino de todo ese abanico que hay de mejora, de cambio, de crecimiento, de no tengo problemas pero aprendo y por tanto mm, me anticipo a los problemas... Sí. Eh, que sí, cada vez se está viendo más, suficiente, pues cuanto más mejor, uh -huh. pero... Y ya creo que me he perdido un poco el hilo de la última, porque <risa> ha sido como una pregunta larga. A ver, pero, era... No, le dejamos a ella vale, reflexiones no sé y si quiero Yo de hecho vamos. iba a ir con esa segunda pregunta, que <risa> Mira, era <qué> <risa> la de si, si se infantilizan lo, los problemas de la juventud. Eso. Mm. Yo creo que, claro, la juventud actual no deja de ser hijos de y nietos de una generación... Que, que lo ha tenido muy difícil ¿no? uh -huh. y que ha tenido que vivir pues, vidas muy complejas y que no ha tenido muchas de las facilidades que tenemos nosotros. Esto nos pasa a todos, eh, lo tuyo siempre es mucho más grave que lo que le pasa a los demás y tu vida siempre es mucho más difícil de lo que le pasa a los demás. ¿no? Aunque a ojos y si lo mmm, ponemos todo muy objetivo, pues igual no es tan difícil como, como la estás percibiendo, pero claro, la estás viviendo tú, con tus características, con tu forma de, de responder. Y, claro, para ti es lo más difícil del mundo. Entonces, claro, no dejamos de ser esas personas que lo tienen todo, que, que si necesitan algo pueden llamar por teléfono y lo tienen en el momento, que mmm, pueden mmm, estudiar lo que quieren estudiar, que pueden hacer lo que quieren hacer. Entonces, claro, yo creo que sí, se sí infantiliza en cierta medida el decir, pero esas generaciones ¿no? que, que han tenido eh, vías diferentes y que han tenido dificultades diferentes, que ahora lo ven de una forma y ellos se ven a sí mismos con, con su edad, con nuestras cosas, y dice es que esto para mí habría sido pan comido. Ver, pues seguro que nosotros dentro de unos años, eh, si tenemos hijos y si tenemos nietos, los vamos a ver y vamos a decir, pero no os quejéis por estas cosas, si vosotros, ah, yo a vuestra edad estaba aquí pidiendo conciliación académica <risa> porque no me dejaban, no podía ir a clase y luego hacer vida universitaria. ¿no? Claro, al final, pues como lo tuyo siempre va a ser lo más grave, pues al final tendemos a, a eso. Lo que sí creo es que, como hablábamos, como cada vez las generaciones entienden que, que la salud mental es tan importante como esa salud física, que es igual de importante ir al médico porque me encuentro mal y me duele mucho la barriga, y, y no tiene ningún estigma ni ningún tabú poder decir oye, pues mira, es que me voy a casa porque tengo un dolor de cabeza horrible y, y tengo ganas de vomitar y estoy mareada, y no pasa nada, y todos lo entendemos y decimos, ah, venga a casa. Pero claro, si yo digo... Uy, es que la verdad es que me encuentro saturada, estoy triste, estoy angustiada. Ya es, bueno, ya, pero termina esto. Y mm. luego ya te vas a casa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que dejará de, ser, de tener un estigma y dejará de ser eh, tabú cuando para todos sea natural hablar de, de salud mental, ¿no? Cuando no tengas que ser valiente por ir al psicólogo, ¿no? Mm. Cuando se dice, madre mía, es que qué valiente por haber... Mmm", claro que eres valiente porque sí. estás cogiendo las riendas y estás enfrentándote ante algo que es difícil. Pero no eres valiente por ir a hacerte una revisión al, al médico de cabecera, ¿no? Porque tienes que ser valiente por decir, pues voy al psicólogo a que me hagan también una revisión, ¿no? A que me digan si estoy bien, si, a que me den estrategias para gestionar el, el día a día y para, sí. como tú comentabas, no ya no solamente tengo un problema, voy al problema, no estoy bien pero quiero estar mejor, o, o voy a hablar contigo, y yo que de hecho, eh, a mí también me dio mucho miedo, y eso que yo estudio, he estudiado psicología, a mí también me dio mucho miedo ir al psicólogo, ¿no? porque yo también tenía ese estigma, y el decir, incluso estudiando psicología, yo decía, uy, es que como diga que voy al psicólogo, y hubo un momento de inflexión en el que yo dije, ¿cómo voy a decirle yo? a las personas con las que voy a trabajar, yo en ese momento quería dedicarme a los niños, ¿cómo le voy a decir yo a un niño de 8 años que es normal que le tenga miedo a ir al médico, a ir al psicólogo? Ve al psicólogo porque es natural, si yo no soy capaz de ir al psicólogo porque me da miedo o porque sí. creo que me van a tachar de loca, de... Tenía no propio tabú. ¿no? Claro, de, de, de, de, de lo hacía yo a mí misma, ¿no? y hubo un momento en el que tuve que decir hasta aquí, no y fue el momento en el que yo decidí ir al psicólogo y, y yo siempre lo digo, que es una de las mejores decisiones que puede tomar porque hubo un momento en el que yo vi que yo no era capaz de solucionarlo sola y que no pasaba nada por no solucionarlo sola, ¿no? Y que igual que no soy capaz de construirme una casa y voy a, a un arquitecto uh -huh. o a un diseñador para que me la preparen, e igual que si, si me encuentro mal o no puedo respirar y voy al médico porque son ellos los profesionales, pues si veo que las emociones eh, no puedo mm, sostenerlas yo sola, no hay nada de malo en pedir ayuda, ¿no? Y pedir ayuda a alguien que, que esté formado, porque muchas veces decimos, bueno, es que para hablar con alguien ya hablo con tu amiga, sí, hablar con tu amigo es lo mejor del mundo y sí. tener ese, ese círculo de personas en los que confiar y en los que apoyarte es muy importante y de hecho los psicólogos lo primero que te vamos a decir es vamos a crear ese vínculo y vamos a crear ese apego que es tan importante, pero claro, tu amiga te quiere con locura y, y si llegas y le dices, es que estoy fatal porque eh, he conocido a una persona y me tiene de cabeza, te va a decir, pues nada, déjalo y ya está. Mientras que un psicólogo lo que decíamos, no va a coger ese caos que tú tienes, hay una imagen que a mí me gusta mucho que son esos dos viñetas de, de un psicólogo que coge ese caos que tiene la cabeza, te medio lo ordena, pero te lo vuelva a devolver para que tú lo gestiones no y para que tú con ese, ese caos dentro de, de tu orden puedas decir, vale, pues tengo estas herramientas, voy a, voy a gestionar y comentabas esa parte de la psicoeducación, eh, yo quizás por esa parte de, de la orientación educativa y de trabajar con niños veo tan esencial el trabajar esa gestión emocional desde que son pequeños porque mm. dan eh, un cambio abismal. ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con distintas edades he ido viendo cómo alumnos que empezaban desde los mm, mm. 8 o 9 años a trabajar esa gestión emocional... Luego llegabas a sexto y le intentabas explicar una cosa y ellos mismos te decían, no, si es que yo esto ya sé cómo hacerlo porque cuando me pican las manos yo ya sé que me estoy enfadando un poco entonces lo que tengo que hacer es respirar y dices, si es que es esto a lo que tenemos que llegar, no que sea natural para todos el entendernos e igual que vemos una señal de alarma en, eh, em, empiezo a tener un hormigón en el brazo, voy a ver qué pasa, poder tener la señal de, uy, tengo una presión en el pecho que, que no me deja mmm, hacer lo que me apetece hacer hoy. Voy a intentar eh, buscar una herramienta ¿no? y creo que, que eso es esencial. Claro, podemos volver ahí a la idea esta de, de ausencia de enfermedad como, como bienestar o bienestar cuando en realidad lo que has hecho que es un paso más. ¿no? Uh -huh. eh, todavía estamos bastante acostumbrados incluso para el tema de la psicología a, a esperar a estar mal para ir uh -huh. y sin embargo precisamente si sí, a esas edades empezamos. Me encuentro mucha gente que... Estoy mal, pero ¿qué te pasa? No lo sé. Estoy mal, quiero estar bien. <risa> vale, pero estás fin. triste, no lo sé. Pero claro. no lo sé. Es como que ni siquiera hay un... No tenemos ese vocabulario de Eso qué es? es lo que nos no pasa. No tenemos el vocabulario. Entonces, eh, es, vale, tú puedes ir al médico porque estás mal, ¿no? Te eh, duele la barriga. ¿Sí? ¿Qué has comido? Pues comes fatal. O puedes ir a un médico que te asesore a cómo comer bien. Entonces ya no te va a doler la barriga, ¿no? <risa> <risa> aunque luego no tengamos tiempo, no, no, no. pero bueno, sí, todo esto, la verdad es que... Pero bueno, creo que, se... que sí que se está empezando a... a aceptar y asumir por las generaciones actuales y, y vosotras en... sí. con ese tipo de cosas, oye, gracias. No, hombre, <risa> se gracias. hace lo que se puede, sí. Es cierto que, bueno, me alegro que se esté empezando a hablar de gestión emocional eh, en niños, yo creo que mm -hmm. es importante que empecemos ya... Desde bien pequeñito, porque al final, como, como el comer, ¿no? tenemos que aprender desde muy pequeños a gestionarnos a nosotros mismos. Luego también el tema de la juventud, esa infantilización, pues, pues serán cosas, pueden ser que sean cosas de la edad, pero siguen siendo igual de importantes, aunque sean cosas de la edad, no hay que tampoco restar la importancia por, por eso. Y una pregunta que nos han lanzado en el chat eh, por parte de, de Inés que la conoces eh, la capacidad de poder permitirse ir al psicólogo también es preocupante hoy en día el tema económico para los jóvenes jóvenes que encima no tienen ingresos propios es difícil de gestionar bueno claro. y también tema de pues, seguridad social pues es realmente complicado conseguir una cita o seguir una terapia sí más la, la psicología, bueno, terapia privada, que bueno, ya sabéis, pues, que es, cost que es costosa. Sí, sí. <risa> sí con eso tengo conflictos, claro, porque yo tengo mi terapia privada, pero ojalá todo el mundo pudiera acceder sin... Y, y de hecho esto, jolín, algo así como lo del poli es mm. súper guay precisamente por eso, ¿no? Porque sí, es cara, mm. lo es. También te digo una cosa, ¿eh? luego te vas de fin de semana y te gastas ahí entre cena, cubatas si y no sé qué, te has gastado 200 euros en fin de semana <risa> y con eso tienes para pagar varios meses de, de terapia, ¿no? que tampoco hace falta ir todos los días, bueno, eso es como, como bueno, prioridades, ¿no? que a veces sí que se nos olvida que la salud mental debería ser prioritaria y, y, y se nos olvida o lo dejamos en un segundo plano de, de otras cosas que, que bueno cada uno tiene sus prioridades y está bien, sin duda eh, tiene un coste a día de hoy, la sanidad pública directamente, o sea, lo que es ir al, a un hospital, a un sí. centro de salud, a que te den hora con el psicólogo o la psicóloga, es complicado. Hay pocos, hay pocas. Eh, en una terapia de, en, en consulta de, de sanidad pública, media hora ya es mucho tiempo, sí. y yo en media hora hay veces que no te han dicho ni el nombre, porque, porque tienes que establecer un clima de confianza, porque sí. tiene que ir una cosa después de otra, y... y y no puedes ir prisas, ¿no? Y, mm. y lo, desgraciadamente en la sanidad pública a veces van prisas, no porque lo elijan, pero van prisas. Eh, entonces, como complemento y como este tipo de iniciativas de las universidades, es, es estupendo, no, no mm. puedo decir otra cosa. Y, y ojalá, ojalá la accesibilidad a, a, la salud, a la salud mental fuese mucho más universal porque además estaría diciendo que está considerada al nivel que otras especialidades, uh -huh. que a día de hoy todavía no. <ríe> está empezando. Yo lo hablaba con, con el servicio también de asistencia psicopedagógica en, en la Universidad de Murcia, que, que claro, dentro de esas demandas, y esas reivindicaciones que teníamos como consejo de, de dotarle de todos los recursos suficientes para que pudiesen hacer dar respuesta a todas las necesidades, ellos son un servicio que ya llevan eh, varios años ya en funcionamiento y claro, es un servicio que, que sobre todo cuando volvimos de, del confinamiento, claro, era tan demandado que empezaban a tener listas de espera similares a las de la sanidad pública y claro, ese servicio que ponía la universidad para contrarrestar esas listas de espera tan, tan elevadas pues estaba volviendo a convertir en, en, un, en un servicio eh, como si fuese la sanidad pública. Y, y nos decía el director de, de nuestro servicio que ellos encantados de tener todos los recursos suficientes para dar respuesta, pero que teníamos que tener una cosa en cuenta, que lo ideal y lo idóneo y lo que tiene que ser es que todos pudiésemos acceder a esa sanidad pública eh, ...en materia de salud mental... ...que igual que yo... ...es tan fácil como coger el teléfono... ...y pedir una cita con con médico de cabecera... ...igual no la tengo para hoy... ...pero para mañana sí la tengo... ...¿no?... ...y como mucho mucho... ...estoy esperando 48 horas... ...y, y el sábado estoy teniendo... ...tengo la cita... ...o me voy a urgencia... ...si me entienden en, mm. en ese momento... ...que tú tengas que pedir una cita... ...para salud mental... ...y te dejas que esperar 8 meses... ...es que hay cosas que no pueden esperar 8 no. meses... Mm. Sí, ...pero ni 8 meses duda. ni una semana... Sin mm. duda. ...porque como decíamos al final te esperas, apuras tanto a intentar solucionarlo tú, que la bola cada vez se va haciendo tan grande, que cuando ya te animas a, a pedir ayuda y, y das ese paso de pedir ayuda, la bola ya es tan grande que no puede esperar ocho meses. Claro. ¿no? El, a mí habían eh, los, los viábamos para un estudio que, que el suicidio fuese eh, la causa eh, la, primera, la causa... primera causa de muerte mm. eh, natural a algo, que a mí me desgarraba como psicóloga el decir... No se habla, estamos, ¿eh? claro, se no, no está no se empezando habla. a hablar. No que... se habla porque da mucho miedo, pero es pues porque lo, lo que decíamos, si nos paramos a hacer autocrítica, si vemos la realidad y vemos que hay cosas que no están saliendo bien, que, que, que mueran tantísimas personas porque se vean en, en que no tienen herramientas para, para seguir adelante, es algo que nos tiene que hacer reflexionar y decir que igual no lo estamos haciendo tan bien como uh -huh. creemos que lo estamos haciendo que igual todos tenemos que parar y dar una vuelta y decir, hay que reenfocar esto. ¿no? Es, es que, como todos tenemos claro que, que hay temas en los que no pueden haber recortes en, en materias de presupuesto, ¿no? y siempre decimos que la salud es uno de ellos. Pero claro, la salud es todo. Uh -huh. La salud no es solamente la parte física, es también la parte mental, es la parte emocional, es ese bienestar emocional que afecta a todas las áreas. Entonces, si no entendemos que la salud es todo y que hay que invertir en eso... Claro, los psicólogos, los PIR, están sobrepasados. Uh -huh. sobrepasados y hay 240 eh, psicólogos internos residentes en toda España, pues al final tenemos listas de espera de 8 meses, de 9 meses. Vas, como comentabas, media hora, y igual no vuelves a tener una sesión hasta 2, 3 o incluso un mes. Y claro, una terapia no la puedes seguir eh, con esa periodicidad. ¿no? Igual no necesitas ir todas las semanas, pero igual cada 15 días sí tienes que ir. Uh -huh. Y tienes que ir una hora, o a lo mejor tienes que estar una hora y media. Y tienes que saber... Que, que igual las primeras dos sesiones eh, no tienes ese clima suficiente como para que yo pueda empezar a, a explicarte cómo me siento. Sí. Entonces, claro, ahí eh, esos servicios de, de las universidades son esenciales, porque abren una ventana cuando todas las demás puertas se cierran, porque como comentaba Inés, porque no puedes permitirte ir a la parte privada, ¿no? porque las prioridades y el decir, pero claro, al final pues buscas herramientas que son más baratas y a lo mejor irte un fin de semana con tus amigos crees que te va a solucionar todos los problemas del mundo y es al final una tirita y un parche que pones y durante un fin de semana te despreocupas de todo o te vas a una fiesta y durante lo que dura esa fiesta parece que el mundo no existe pero luego el lunes por la mañana el problema va a seguir existiendo mm. y tú vas a tener que seguir gestionando esas emociones que no sabes cómo gestionar y que necesitas ayuda y mm. no te están dando esa ayuda. Mm -hmm. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo bueno, con la saturación en el tema de la seguridad social, el tema de psicólogos y sí que, bueno, voy a permitirme dar mi opinión, <risa> eh, <risa> sí que creo que es algo muy positivo que la iniciativa que lleva la UPV con el tema de incluir los psicólogos en la universidad, algo muy positivo, refuerza, desatasca un poco la seguridad social, pero también creo que fuera de la universidad mmm, digo no deberían ser necesarios, creo decir en la universidad, creo que todos deberíamos tener acceso a ello y hay que realmente hacérselo ver, en plan, no pueden estar las universidades tratando de salvar un poco eh, a la seguridad social Yo y creo también... que es complementario eh, sí. porque además un poco como que eso bueno, pues dentro de la heterogeneidad de eso, como he dicho mm. antes, pues también hay unas Casuísticas y unas etiologías como más cercanas y al final mm. también tenerlo cerca ayuda, ¿sabes? Como sí. que si está en tu espacio en el que te sientes tal, pues recurrir a ese servicio es más mm. fácil que quizá tener que, incluso aunque no hubiera lista de espera, ¿sabes? Pero ya tener que ir al hospital... Claro, lo entiendo así, en entorno... pero creo que la base debería ser sólida entiendo que sí, eh, estando claro, en tu misma universidad, pues está bien que tengas un gabinete donde puedas ir, te pilla cerca, no te tienes que ir lejos y tal pero también creo que hay un gran problema de, de base. No puede ser que, sean, claro. que se establezcan porque es que no hayan psicólogos fuera y porque no, no haya capacidad, no tengamos capacidad para, para... Que sea la única opción que tengamos. Que tenemos. sea la única opción que tengamos. Sin embargo, eso excede es de la competencia de la universidad. Sí, sí, yo entonces? lo hablo más como, como claro, de claro. a la sociedad. Sí, no totalmente. Y por ir finalizando, y esto voy a pedir un poco que acortéis las intervenciones porque es son muy que... interesantes, pero... Me piden no que vayamos sé qué hora terminando. Es, pero tú nos dices lo que nos queda. <risa> eh, esto un poco en línea, ya no solo a nivel universidad, ¿qué pensáis vosotros como psicólogos, como personas con experiencia, con no tanta experiencia, eh, ¿qué pensáis que podemos hacer como sociedad para, para mejorar en este aspecto? Y ya esta será la última pregunta, así que quien quiera empezar. Mira, antes de nada, partir de la idea de que nadie te va a arreglar la salud mental en el sentido de, ese que decía antes, de posición médico-paciente. Uh -huh. La responsabilidad sobre, en general, mi salud y mi salud mental la tengo yo. Uh -huh. Eso no quiere decir que la tenga que hacer yo solo o yo sola, sino precisamente que hay una parte de no tener que esperar a, sino de de conocer lo que ha dicho ella pues no la, la diferencia que hay en los niños pequeños cuando, y ahí todavía no tienes esa responsabilidad ¿no? porque eres muy pequeño, pero de conocer las emociones, de conocer cómo funcionan los mecanismos de la ansiedad de, de, de tomar las decisiones acerca de lo que me gusta, de lo que no me gusta de lo que quiero, de lo que no, eso como como un punto de, de crecimiento personal basado en la autorresponsabilidad y el autoconocimiento, ¿no? mm. eh, Sin duda, apoyándome en los profesionales y en las profesionales que saben de esto y que precisamente me pueden ayudar. Pero no esperar esa parte paternalista, de que alguien mm. se ocupe de mí, sino... Que, pide la ayuda, ¿no? que, que, que hay gente que estamos ahí para ayudar, pero uh -huh. pide la ayuda, uh -huh. porque si no a mí se me escapa, que es no puedo estar pendiente de cada persona va por la calle, si está bien, ¿no? <risa> Decirlo de alguna manera. Eso, eso por una parte. Y luego sin duda eh, luego hay un aspecto muy personal en los temas, de, en los temas políticos, pero los temas políticos son que los que determinan dónde va la inversión pública. Uh -huh. Entonces ahí tiene que haber una demanda, una demanda que que a veces no se acaba con, con votar a un partido u otro en función de lo que tú creas, sino en exigírselo, en exigirle mm. que que esa que vaya ahí, que vaya ese tipo de cosas que me interesan, ¿no? Entonces, a veces, no sé si a lo mejor voy a aparecer aquí ahora, pero irá cuando los médicos o las enfermeras o el tal se, se manifiestan por los recortes, ¿hay alguien más ahí apoyando? Mm. Es <ríe> decir, ¿hay alguien más haciendo un, un mm. algo explícito o mm. ¿no? como... Si quieres que haya un servicio público y no se está invirtiendo en servicios públicos, pues algo habrá que hacer para demandar ese servicio público, ¿no? Y hay, hay varios canales distintos, Totalmente. pero si no hay, es porque no les está llegando el mensaje, ¿no? Uh -huh. Quizá. Eh, eso por, por, por varias partes. Y luego, empatía. Se nos ha olvidado. Uh -huh. Se nos ha olvidado. Yo, mira, vivo una... Yo tengo ahora 42 años, eh, nací en el 79... En los años 80 eh, había una ebullición, supongo que es el momento de ese post ¿no? y sí. pre, bueno, pre, no, de inicios de, de lo que es pues, como vivimos ahora y tal, que se acabó la dictadura y todo esto. Las asociaciones de vecinos eh, trabajaban, funcionaban, hacían cosas. La gente en el barrio se conocía, la sí. gente en la escalera se conocía. Para lo bueno y para lo malo, sí, siempre <ríe> ahí, ¿no? Pero pero en general te preocupabas por el otro, te podías preocupar por el otro. Preocuparse por el otro implica que, que si, lo, si ves que sufre, le ayudas, y si sufres, te ayudan. Estamos cada vez en un modelo más atomizado, más individualizado, más lejos, más, menos me importan porque bastante tengo con lo mío. Si bastante tengo con lo mío y menos me importan, a veces hago reflexión, eh, reflexionado ¿no? en la idea de por qué la gente es capaz ahora que ha salido tanto ¿no? de, de, de estas violaciones en masa o de estas agresiones a, a, a alguien por ser diferente o por, ser, por su identidad de género o por su sexualidad. Porque no hay empatía. Sí. Si tú esa persona si esa persona la sientes cercana, sea de la etnia que sea, de la sexualidad que sea, del género que sea, de lo que sea, que, no, sé, no, no, eh, no le pegas. <risa> Si, si tú entiendes que las chicas son personas como los chicos, no las violas. Es decir, si tú eres amigo de una chica, no sé, amigo o cercano... Bueno, hay, eh, siempre no. hay matices en esto, ¿eh? porque Porque tema de los abusos y las violaciones, precisamente hay mucha gente cercana que... Pero bueno, sí. resumiendo mucho sí. en, en el tema es... Eh, preocuparme por los demás. Quiero decir, o me preocupo por los demás o me voy, de, o me voy lejos y ya me hago una zetas y, y, y me alejo de la sociedad, ¿no? Pues, de verdad, creo que el tema de la empatía es un tema súper importante uh -huh. y súper grave eh, en los niveles de, de, alejamiento, uh -huh. perdón, de alejamiento de los demás en los, que, en los que nos encontramos. Entonces, eso es como a, como a nivel personal, pero a nivel colectivo. ¿eh? No nos uh -huh. si olvidemos de, de esa parte colectiva que, que se nos está olvidando. ¿Sí? A mí hay una frase que me gusta mucho que que trabajo sobre todo con, con mi equipo y con todos los delegados cuando, cuando hablo con ellos en materia de salud mental, porque tienen la suerte o, o la no suerte de que como soy psicóloga intento eh, educarlos también en, en materia de gestión emocional siempre que tengo la oportunidad y se lo digo, que somos capaces de hacerlo solo, pero saber y tener la suerte de saber que no tengo que hacerlo solo, de que hay alguien que me cubre las espaldas y de que si estoy mal, solamente tengo que dejarme caer porque me van a sostener, es también la clave de todo. ¿no? Que, que yo tenga la suerte de saber que, que no pasa nada porque si, si algo no va bien y no soy capaz de hacerlo yo sola, tengo un equipo maravilloso detrás que me va, que me va a ayudar que a nivel estatal, si no soy capaz de hacerlo, tengo la suerte de tener gente maravillosa en otras universidades que me va a dar la mano y me va a acompañar. Que si a nivel personal no soy capaz de llegar a un sitio, va a haber un profesional que me va a decir, Eva estoy contigo y no estás sola, es esencial. Porque es como decías, ¿no? muchas veces nos sentimos solos y nos sentimos que, que ese sufrimiento es tan mío que nadie lo va a entender y por eso eh, es algo que, que a mí, mmm, hay un momento en el que me enfado y se lo digo, se lo digo a mis amigos cuando preguntas él, ¿estás bien? y te dicen, ¿pero quieres saberlo de verdad? Claro, pues estamos tan acostumbrados a, ¿estás bien? Sí, venga, vamos a mm. lo siguiente, porque tenemos ese ritmo y esa prisa, que, que es, pero realmente te estás preocupando por mí, realmente te interesa, porque nos sentimos eso, nos sentimos solos, y hay mm. veces que, que no nos queremos lo suficiente, que parece que no nos quieren lo suficiente, y es solamente pararte un momento, reducir eh, marcha y, y bajar el ritmo y darte cuenta de que, mirando un poquito más, hay muchísima gente ahí que quiere ayudarte, que quiere quererte y que quiere darte la mano para que seas capaz de hacerlo tú solo, mm. pero sabiendo que no estás solo, ¿no? que si te tropiezas en el camino no te vas a caer y vamos a tener que volver a empezar, ¿no? que yo te doy la mano, que te levantamos y que, y que seguimos adelante, entonces creo que eso es muy muy importante. Mm y que eso es, es esencial y que es al final lo que tenemos que hacer. Y eso parte de la base de ese sensibilizar, ¿no? Mm. Lo comentábamos al principio, de crear espacios como este. Mm. Que no sea un tabú hablar de salud mental y que sea además una charla de, de amigos que nos sentamos y da igual eh, la experiencia, el cargo o, mm. o lo que hayamos, o lo que hemos estudiado, ¿no? que es simplemente Sentarnos y decir algo que nos preocupa a todos, ¿no? que es estar bien, que es seguir adelante, que es saber que no siempre vas a estar bien y que incluso no estando bien, también estás bien y está mm. todo correcto ¿no? y, mm. y vamos a trabajar con eso. Entonces creo que eso es lo, lo esencial, sensibilizar, seguir hablando de salud mental, seguir hablando de la importancia de que, de que trabajemos todos en materia de salud mental y que y que se quede para, para siempre. ¿no? Muy bien. Bueno, pues con estas conclusiones eh, creo que vamos a terminar ya la mesa redonda. Muchísimas gracias por venir. Eh, de verdad, ya por supuesto que seguiremos haciendo ya no solo el, el programa de, de ayuda psicológica a los estudiantes, sino también todos los talleres, toda la difusión, todo, toda la, la concienciación que se pueda hacer sobre salud mental. Así que bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias evidentemente a, a mi equipo por preparar todo esto. Eh, a Ari por el diseño del logo, que le tengo que dar las gracias, y en general a la universidad por darnos este espacio. Así que muchas gracias. Eh, Recordar que bueno, seguiremos haciendo mesas, así que para los que nos estén viendo, seguidnos, ya veréis eh, en las siguientes mesas. Y bueno, pues muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.